El trabajo final de investigación eh, tiene como título Aplicación de Pruebas Comportamentales de Procesamiento Auditivo Central en Niños de 10 a 12 años, eh, con y sin entrenamiento musical. Las autoras de este trabajo somos Saya Garéis e eh, Ivana Navarro, quien les habla, y estuvimos acompañadas en la dirección bajo... Eh, con la dirección bajo la, el acompañamiento de la licenciada Gladys Acuña y eh, estuvimos acompañadas en la codirección por la profesora Mónica Brizuela. Viz, eh, como problema eh, de nuestra investigación, eh, nos planteamos el interrogante ¿Existe diferencia de rendimiento en pruebas comportamentales que evalúan las habilidades de procesamiento auditivo central en niños de 10 a 12 años de edad con y sin entrenamiento musical? en dos instituciones educativas de la ciudad de Córdoba entre los años 2018 y 2019. Y luego nos planteamos como objetivos generales de nuestro trabajo poder determinar el rendimiento en las pruebas comportamentales que evalúan las habilidades de procesamiento auditivo central en niños de 10 a 12 años de edad con entrenamiento musical y a partir de ahora vamos a llamar al grupo CONEMUF y sin entrenamiento musical, sin EMUF, en dos instituciones educativas de la ciudad de Córdoba entre los años 2018 y 2019. Y luego de determinar el rendimiento en esas pruebas, nos propusimos comparar el rendimiento de las pruebas aplicadas entre ambos grupos para poder determinar similitudes o diferencias en el rendimiento. Y como hipótesis de nuestra investigación, eh, sosteníamos que los niños con entrenamiento musical tendrían un mejor rendimiento en las pruebas aplicadas eh, respecto de los niños sin eh, música Para poder realizar nuestra investigación, bueno, es, un, es una investigación de tipo descriptivo y transversal, y definimos una población que estaba constituida por 43 niños de ambos sexos de 10 a 12 años de edad que asisten a dos instituciones educativas de Córdoba y esa población estaba dividida en dos grupos. El grupo 1 que estaba constituido por los niños con entrenamiento musical formal eran 21 niños y asistían asistían al Instituto de Niños Músicos Everdiel. Y luego el grupo 2 estaba conformado por 22 niños sin entrenamiento musical que asistían al colegio FASTA Villa Eucarística. Para poder definir nuestra población y nuestra muestra usamos como criterios de inclusión que los niños debían tener condiciones normales de salud, no presentar patología neurológica auditiva ni trastornos a nivel del lenguaje y la condición también debían tener parámetros de audición, eh, audición dentro de los parámetros normales y para ello tomamos las valoraciones de la audición mediante audiometría tonal y la audiometría. Tendrían que tener un buen desempeño escolar y también tenían que tener el consentimiento firmado eh, por parte de los adultos responsables o tutores. Eh, para, también tuvimos en cuenta criterios de exclusión de nuestra muestra. Eh, quedaron fuera de nuestra muestra aquellos niños que al momento de tomar las pruebas de procesamiento auditivo central eh, y las valoraciones auditivas presentaban alguna alteración en la función auditiva y también eh, no formaron parte de nuestra muestra los niños que no pudieron completar todas las etapas de valoración por haberse ausentado durante algunos de los días en los que tomábamos las pruebas, ya que esta, esta investigación y el trabajo de toma de pruebas se realizó en las instituciones escolares y por lo tanto algunos días en los que nosotros íbamos a tomar las pruebas los chicos faltaban y entonces los tuvimos que dejar fuera de nuestra muestra. Cabe destacar que ambos institutos educativos con los que, de los que seleccionamos la, la muestra responden a escuelas de carácter privado y que están ubicadas dentro de la ciudad de Córdoba y que entre ambas eh, escuelas se propone una, eh, una, es una propuesta pedagógica, eh, no solo desde las currículas diferentes, sino también desde la ideología que plantea cada una de las escuelas eh, como sustento para la formación de sus estudiantes. Bueno, teniendo en cuenta nuestro problema, plantea eh, dos variables eh, generales, una de ellas, alguna de ellas hace referencia al rendimiento de pruebas comportamentales que evalúan las habilidades de procesamiento auditivo central, dado por el resultado obtenido mediante la aplicación de pruebas comportamentales que evalúan los procesos y mecanismos eh, auditivos de procesamiento auditivo central. Dentro de las pruebas que hemos eh, decidido tomar, se encuentran las pruebas de habla dicótica, la cual evalúa la capacidad de integrar o disociar estímulos eh, sonoros eh, presentados por ambos eh, eh, oídos. Para ello, nosotros aplicamos la prueba de dígitos dicóticos de en su movilidad de escucha selectiva y escucha libre. En cuanto a la localización y lateralización del sonido, esta prueba lo que hace es evaluar eh, de dónde proviene la fuente sonora en un plano espacial. Luego, eh, aplicamos las pruebas de procesamiento temporal y de patrones auditivos, que tienen como, el, como fin evaluar eh, la capacidad de eh, variaciones en cuanto a la frecuencia y la, la duración de los estímulos sonoros, como también. ...captar diferencias entre eh, el estímulo sonoro presentado durante un determinado tiempo. Entre las pruebas que hemos aplicado se encuentra la memoria de órdenes verbales de seis elementos críticos... ...la parte 4 del token test, la memoria auditiva inmediata de números directos de 5, 6 y 7 dígitos. Si bien estas eh, ambas pruebas no forman parte de pruebas estandarizadas... ...para la evaluación del procesamiento auditivo central, nos pareció eh, importante poder aplicarlas a que nuestro marco teórico da sustento a que eh, ambas pruebas eh, permiten, digamos, el grupo de niños con entrenamiento musical o el entrenamiento musical permi permite eh, un mejor rendimiento en eh, la memoria auditiva inmediata y en la comprensión del lenguaje. Siguiendo con la memoria secuencial de sonidos no verbales eh, y verbales de tres y cuatro estímulos, lo que eh, permite esta... Estas pruebas es evaluar la memoria secuencial para estímulos para auditivos y poder captar diferencias en cuanto a eh, ponemas o palabras muy similares. En cuanto al test de gap in noise, lo que permite es evaluar la capacidad para captar diferencias eh, en un sonido por un determinado momento. Luego sigue eh, la prueba de patrones de, de frecuenciales, eh, que cae, permite captar diferencias de frecuencias entre los sonidos presentados y las pruebas de patrones de duración que permite captar diferencias en cuanto a la duración de los sonidos. Nuestra otra variable estaba dada por el entrenamiento musical, el cual eh, hace referencia a la estimulación formal y sistemática de la música, iniciada en edades tempranas, es decir que desde el nivel inicial de escolaridad de los niños, sostenido en el tiempo y que supone procesos de aprendizaje mediante la práctica y ejecución de algún, de algún instrumento. En nuestra investigación eh, cabe destacar que el entrenamiento musical está, dado por, eh, está incluido dentro de una currícula pedagógica y que lo que lleva es a, que con, a convivir con el, al, el aprendizaje de otros procesos, lo cual forma parte de la escolaridad formal de nivel. Eh, por otro lado, la participación, eh, el entrenamiento musical se da por la participación activa en un proceso de estimulación y e entrenamiento musical formal y sistemático eh, desde el nivel inicial de escolaridad en el Instituto de Niños Músicos, Everdeel, y por la ejecución de algún instrumento musical. Nuestro proceso de recolección de datos estuvo formado por diferentes etapas, la primera de ellas fue la entrega de un consentimiento informado a, eh, a los adultos responsables o tutores de los niños, eh, con una meta aclarando las características que iba a llevar a cabo nuestra investigación y un cuestionario de preguntas que tenían el fin de eh, poder recabar información eh, respecto a, a datos personales y en cuanto a los eh, aspectos de salud. En una, eh, luego se realiza la primera selección de la muestra para cada grupo, aplicando los criterios de inclusión y e exclusión y también eh, analizando la, las respuestas en cuanto al cuestionario que habíamos aplicado. Luego se realiza una segunda selección de la muestra mediante la valoración auditiva por medio de eh, la biometría tonal por vía aérea y vía ósea y la audiometría. Y en una última instancia se realizó la valoración del procesamiento auditivo central mediante la aplicación de pruebas comportamentales y donde quedó definida nuestra, eh, nuestra muestra final en base a todos los niños que pudieron asistir a las diferentes instancias de valoración del procesamiento auditivo central. Bueno, eh, para el análisis de los datos, una vez recolectados los datos, lo primero que hicimos fue la tabulación de los mismos mediante la planilla de cálculo Excel y eh, se pudieron eh, realizar tablas de frecuencia y de contingencia para poder obtener los porcentajes del rendimiento según cada uno de los grupos y las pruebas, las distintas pruebas analizadas. Luego, con la colaboración de un profesional en estadística y eh, utilizando el software InfoSat, se hizo el análisis estadístico, es el software de la versión 2019. Eh, y también lo que pudimos hacer para, para realizar algunas comparaciones en algunas pruebas, se utilizó el ajuste de un modelo lineal generalizado con distribución binomial, eh, al partir del cual se pudo eh, determinar la significancia de la diferencia en el rendimiento de las pruebas y respecto de cada uno de los grupos. Y eso se realizó mediante prueba de comparaciones múltiples de FISH. Bueno, comenzando con la presentación de los resultados, eh, cuando analizamos, comenzamos con el análisis de nuestra primera prueba eh, aplicada, damos por, eh, comenzamos a cumplir nuestro primer objetivo específico, el cual estaba dado por determinar el rendimiento. En pruebas comportamentales de localización y lateralización sonora en ambos grupos. Eh, se pudo observar en las direcciones de derechas e izquierdas, en ambos grupos eh, pudieron responder al 100% de los cinco estímulos eh, presentados. En, en, esta, en, en esta prueba, lo que los niños debían hacer es señalarnos con los ojos tapados de dónde provenían las fuentes sonoras. Para las modalidades eh, atrás y Arriba lo que se puede ver es que el grupo de niños con entrenamiento musical tiene un mejor rendimiento que el grupo sin entrenamiento musical. En la modalidad de adelante, en la dirección de adelante, el grupo eh, con, eh, con entrenamiento musical y sin entrenamiento musical tiene un nivel de rendimiento similar, pero donde se evidencia que para el instrumento cascabeles los niños con, eh, sin entrenamiento musical lograron responder al 100%, teniendo un rendimiento superior. Teniendo en cuenta los resultados expresados en porcentaje, según los criterios de normalidad, podemos ver de color amarillo reflejado eh, cinco respuestas correctas de cinco opciones posibles, cuatro respuestas correctas de cinco opciones posibles expresado en, en rojo o naranja, eh, eh, y de violeta, tres respuestas correctas de cinco opciones eh, posibles. Los niños con EMUF eh, o con entrenamiento musical pueden, eh, se puede observar que eh, los criterios de normalidad estaban dados por cuatro respuestas correctas de cinco opciones posibles o más, es decir que la representación en color amarillo y rojo hace referir eh, que los niños en todos los instrumentos tuvieron un máximo nivel de porcentaje de respuestas dentro de los criterios de normalidad. Para el instrumento castañuelas fue el instrumento que... Eh, mayores dificultades presentó para este grupo y solo obtuvieron, eh, en un 38% obtuvieron tres eh, respuestas correctas de cinco y estando fuera dentro del, del criterio de normalidad. En cuanto al grupo CINEMU, se puede observar eh, un menor nivel de respuestas correctas para, la, para las cinco opciones eh, posibles y eh, un menor índice en cuanto a eh, los criterios de normalidad que han excluido varios. Un, porcent un porcentaje bastante amplio dentro de lo que es el criterio de normalidad. Y se puede también observar que para los instrumentos campanillas y castañuelas, donde el rendimiento fue menor, eh, expresado en celeste, se puede observar que un porcentaje de niños respondieron eh, a dos respuestas de las cinco opciones posibles, teniendo menor índice de, de, eh, dentro de los criterios de normalidad. Analizando las, dos eh, las todas las pruebas en conjunto y solo diferenciando el grupo de niños, se puede establecer eh, diferencias significativas a favor del grupo de niños con entrenamiento musical, donde el nivel de respuesta estuvo dado en un 91% contra un 83% del grupo sin entrenamiento musical. Analizando el máximo, eh, la, el máximo nivel de respuesta, cinco respuestas, posibles de, de, cinco respuestas correctas de cinco respuestas posibles, se puede observar que el grupo con EMU Presenta eh, mayor índice de respuestas correctas para los instrumentos cascabeles y panderetas. Para los instrumentos bombos y castañuelas, presentan un nivel eh, de respuestas muy similar. Y para el instrumento campanilla, si bien para ambos grupos eh, accedieron en menor nivel a las cinco respuestas correctas, eh, el, el grupo de niños con EMU tuvo un mayor nivel de respuestas correctas. Por último, realizamos un análisis de eh, los instrumentos sin hacer una diferenciación entre en, grupos, donde se puede observar que para los instrumentos cascabeles, panderetes y bombos, los niños tuvieron un nivel de respuesta similar, eh, a diferencia de campanillas y castañuelos, donde se observa diferencias significativas. Bueno, siguiendo con nuestra investigación, el segundo objetivo específico que nos propusimos era establecer el rendimiento de pruebas en aspect de aspectos temporales y patrones, y para ello tomamos varias pruebas, eh, pruebas de frecuencia, de duración, de ordenamiento temporal, eh, y comenzamos con las pruebas de memoria secuencial para sonidos verbales en tres y cuatro estímulos. En la, en la prueba de tres estímulos, nosotros eh, no, no hubo diferencias en el rendimiento entre ambos grupos, ya que ambos grupos pudieron acceder al total de las respuestas, al 100%, digamos, de las respuestas eh, posibles. Pero sí, los resultados obtenidos para la prueba de memoria secuencial de cuatro estímulos verbales podemos ver en el primer gráfico eh, según la, la secuencia presentada, en las tres secuencias presentadas, lo que podemos observar es que el grupo con EMUF representado en el color azul eh, obtiene porcentajes por encima del de grupo sin EMUF. Y si analizamos esta misma prueba, eh, teniendo en cuenta los criterios de normalidad, que eran dos opciones de tres posibles, lo que vemos es que el mayor porcentaje de respuestas obtenidas está dentro del de mayor nivel ...de respuestas esperadas para esta prueba y el rendimiento eh, está siempre a favor del grupo con CONEMUV. Asimismo, se tomó la prueba de memoria secuencial para sonidos no verbales, también en tres y en cuatro estímulos. En tres estímulos, ambos grupos, el total eh, de, la, eh, de la muestra, pudieron acceder a los criterios de normalidad de esta prueba... Eh, y lo que podemos ver es que la mayor cantidad de respuestas obtenidas está dentro del de mayor nivel esperado para esta prueba, tres opciones de tres respuestas posibles, con un rendimiento eh, a favor del grupo con el... Y en cuanto a la misma prueba, pero para cuatro estímulos no verbales, aquí en el gráfico superior lo que vemos es el análisis para cada una de las secuencias presentadas, Muestra en, en color azul el grupo con EMUF, que tiene porcentajes por encima del de grupo sin EMUF. y analizando esta misma prueba en relación a los criterios de normalidad y en comparación a la prueba de tres estímulos, lo que podemos ver es que aquí incorporando un nuevo estímulo verbal, un cuarto estímulo, aparece un porcentaje de niños para ambos grupos que no acceden al criterio de normalidad esperado y que se corre el porcentaje de respuestas obtenidos, el mayor porcentaje de respuestas obtenidos, al criterio de dos opciones sobre tres posibles. Lo que sí se mantiene es el rendimiento a favor del de grupo con M. Bueno, eh, nos parece importante, como yo había dicho, eh, hacer, eh, implementar una prueba de dígitos directos con la función de eh, evaluar la memoria auditiva para lo cual a los niños se les brindó una secuencia eh, compuesta por cinco dígitos numéricos, seis y siete dígitos, eh, y el niño debía recordarla y eh, evocarla de manera verbal. En, el, en la prueba, en todas las pruebas se puede observar de color rojo donde no pudieron recordar ninguna de las dos series, de color violeta donde pudieron recordar una de las series y de color naranja donde pudieron recordar las dos series. Se puede hacer evidente en la prueba de cinco dígitos, donde el grupo con entrenamiento musical logró acceder a recordar alguna de las dos, de las dos series, eh, siendo super, superior, digamos, la capacidad para recordar las dos series. A diferencia del grupo sin entrenamiento, en el cual eh, la supremacía estuvo dada por la capacidad para recordar las dos series, pero un pequeño porcentaje no logró recordar ninguna. Siguiendo con los seis dígitos... Se puede observar que el grupo con entrenamiento tiene un mejor rendimiento eh, para recordar eh, la, y para recuperar las dos series eh, presentadas eh, siguiendo por la capacidad de recordar una y solo un, un pequeño porcentaje y no logró recordar ninguna. A diferencia del grupo sin entrenamiento en el cual la mayor cantidad de respuestas estuvo dada por la capacidad de no recordar ninguna. Por último, analizar los siete dígitos numéricos se puede observar que el grupo con entrenamiento musical, eh, si bien para ambos grupos tuvo mayor dificultad esta prueba, el grupo con entrenamiento musical tuvo mayor índice de respuestas y teniendo un pequeño porcentaje donde logró recordar las dos series de dígitos numéricos. Siguiendo Lo, que parte, me... sí. Lo que se puede ver en esta prueba es que a medida que aumentan los dígitos, el rendimiento eh, eh, decrece, ¿no es cierto?, en ambos grupos. Bueno, eh, para esta prueba se tomó la prueba de memoria verbal de seis elementos críticos con el fin de poder analizar la capacidad de comprensión de los niños del lenguaje y de las órdenes que le brindábamos. Se brindaron 10 órdenes, eh, compuestos por seis elementos críticos, en donde se ve una superioridad de respuestas correctas, eh, marcadas de color rojo, pero las 10 respuestas correctas, y el cumplimiento de las órdenes y las consignas que, que le demandábamos a los niños, en un mayor nivel para el grupo con entrenamiento musical del grupo sin entrenamiento musical. De color violeta se observan nueve respuestas correctas, eh, donde el mayor índice está dado por el grupo sin entrenamiento musical, y por último las ocho respuestas correctas, donde digamos, es bastante similar la capacidad para, para recorrer los dos y de poder resolverlas Por consiguiente, el grupo de niños con entrenamiento musical tendría un mejor rendimiento en esa prueba. Haciendo un análisis de la prueba de memoria verbal de dígitos di, eh, directos, el token test y la memoria no verbal en su, en, digamos, en las cuatro pruebas en su conjunto, se puede observar que la memoria verbal de tres eh, elementos, el token test y la memoria no verbal de tres elementos tienen un rendimiento bastante similar. Marcando eh, la memoria verbal para cuatro elementos y la de cinco dígitos, un menor índice expresado también por una diferencia significativa, eh, marcado por eh, letras di distintas. Y por último, la prueba de siete dígitos es la prueba donde se observa mayores dificultades para recuperar en, amb en ambos grupos de niños, digamos. Y el rendimiento en esa prueba fue eh, notoriamente menor. Eh, analizando, digamos, la interacción de estas cuatro pruebas, y teniendo en cuenta solo eh, la diferencia entre los grupos, en este gráfico lo que se ve es eh, respecto del total de las respuestas obtenidas, eh, que es, lo que podemos ver es que el grupo con EMUF tiene mejores porcentajes de, de respuestas correctas que el grupo sin EMUF con una diferencia significativa importante. Bueno, eh, para aplicar la prueba de patrones de duración usamos la prueba de Tabor Lizarro, donde se presentaron eh, 10, estímulos, eh, 10, eh, 10 eh, sonidos para cada oído, compuesto por una creada de sonidos que variaban según eh, la duración. Y en la pausa de interestímulo los niños debían referir si los estímulos eran largos o cortos. Para el grupo con entrenamiento musical se observa un mejor nivel de, de respuestas Dado también por el oído izquierdo, eh, reflejado en color rojo, lo cual también indica el criterio de normalidad para, estos, para esta prueba en un 100%, donde se hace eh, no notar que el grupo con entrenamiento musical accedió eh, en su mayoría. En el grupo sin entrenamiento se observa eh, un menor índice de respuestas y la supremacía está dada por el oído derecho para eh, responder correctamente esta prueba. Por último, analizando el 100% de las, de, las, de las pruebas eh, y las respuestas correctas, se puede observar que el grupo con entrenamiento musical tuvo mayor índice de respuestas que el grupo sin entrenamiento musical. También tomamos la prueba de patrones de frecuencia, en la que se evalúa la capacidad de reconocer diferencias entre sonidos según su altura tonal. Eh, y nosotros utilizamos también la prueba de Tabor de Lizarro, de patrones de frecuencia melódicos, eh, en la que se presenta una tríada de sonidos y los niños debían responder si eran agudos o graves, o arriba abajo, eh, según tuvimos que hacer el condicionamiento de algunos niños este, para que pudieran dar su respuesta. Los resultados obtenidos en esta prueba nos muestran en el grupo con EMUF, en el, en el gráfico aquí superior, lo que podemos ver es que si la analizamos en función del de criterio de normalidad solicitado, que era el 70%, eh, vemos que un 95% de las respuestas obtenidas para ambos oídos, los chicos acceden a ese criterio de normalidad y solo el 5%, eh, lo cual nos planteó un interrogante, que no no, no pudieron acceder. Eh, y, en, y por debajo los resultados del grupo CineMove nos muestran ya un alto porcentaje comparativamente de niños que no pudieron acceder a ese criterio de normalidad y además podemos ver que de, la, de las respuestas obtenidas dentro de ese criterio de normalidad hay una diferencia entre eh, oído derecho y oído izquierdo. Entonces, podemos suponer que el procesamiento de los niños con, con EMUF es un poco más simétrico en relación al procesamiento hemisférico que este, los niños sin EMUF. Si analizamos las respuestas, el 100% de las, de, de las respuestas obtenidas para ambos oídos, oído derecho y oído izquierdo, de los niños que pudieron dar el 100% de las 10 pistas presentadas Podemos ver una diferencia importante y significativa en relación al grupo a favor del grupo con EMUF eh, y el grupo sin entrenamiento solo pudo acceder, el 9% de los niños solo pudieron responder de manera correcta a las 10 pistas en ambos oídos. Bueno, pero la prueba Gapping Noise, el fin de esta prueba es que los niños pudieran eh, Reconocer las brechas de silencio que se presentaban, las respuestas podían ser que no reconocían ninguna brecha de silencio, una brecha, dos o tres brechas. En el grupo con entrenamiento musical eh, hubo un nivel de respuestas homogéneo y eh, similar para ambos eh, oídos, a diferencia del grupo sin entrenamiento musical donde eh, el nivel de respuesta fue eh, menor, siendo superior el oído izquierdo que el oído derecho. Este se puede referir de color violeta donde excedieron al 100% de las respuestas y de naranja donde excedieron al 90% o menos. Analizando el 100% de las respuestas correctas para ambos oídos, eh, se observa un mayor índice de respuestas correctas para el grupo de niños con entrenamiento musical que el grupo de niños sin entrenamiento musical. Y si tomamos el análisis y la interacción de estas pruebas en su conjunto, de patrones de duración, de frecuencia y el gap in noise, eh, lo que podemos ver es, eh, analizando eh, comparativamente el total de las pruebas, es que el grupo con EMUF representado aquí en azul, tiene un porcentaje mayor y hay una diferencia significativa con respecto al grupo sin EMUF. Y si por otro lado hacemos el análisis de las pruebas discriminando las pruebas, entre sí lo que vamos a ver es que dentro de las pruebas de gapping noise y de, eh, de gin eh, y de duración no, po, no, no habría diferencias significativas de un grupo al otro, pero sí hay diferencias significativas en las pruebas de eh, frecuencia. Siguiendo con nuestra investigación, el tercer objetivo específico que nos planteamos eh, era describir el rendimiento de pruebas de escucha dicótica en ambos grupos. Y estas pruebas lo que permiten valorar es la, este, la capacidad de disociar o de integrar binauralmente estímulos auditivos que se presentan de manera simultánea en, en ambos oídos. Nosotros eh, utilizamos la prueba eh, de dígitos dicóticos de Desgualdo Pereira y Eschochad. Lo que hicimos en esta prueba fue reducir, porque es una prueba que tiene 20 pistas originalmente, y tomamos solamente 10 pistas, o sea, la reducimos al 50% a esta prueba, eh, y eh, lo que sí la aplicamos en las dos modalidades, de escucha selectiva y de escucha eh, libre. Eh, en, esta, en estas pruebas de escucha dicótica también lo que podemos valorar es justamente eh, la funcionalidad hemisférica y la posibilidad de establecer si hay simetría o asimetría eh, eh, hemisférica funcional. En la modalidad de escucha selectiva lo que obtuvimos es un, eh, en, en ambos grupos eh, una diferencia a, relativamente a favor del oído derecho representado en rojo y si también se mantiene la diferencia con respecto y a favor del grupo con emu. Bueno, en la modalidad de escucha libre se le pasaron las 10 pistas a los niños, compuestas por cuatro dígitos, y las niñas iban evocando el orden en que ellos les recordaban. Y nosotros hicimos el registro de esos números y esos dígitos que ellos iban evocando. En el grupo Conemu se observa eh, una simetría, digamos, y un rendimiento similar para los cuatro dígitos y la posibilidad de recuperar, donde solo el segundo dígito tiene una tendencia hacia eh, de respuestas hacia el oído izquierdo. En cambio, en el grupo sin en el musical se observa, digamos, eh, una simetría marcada donde el primer y el tercer dígito está dominado por el oído derecho y el segundo y el cuarto dígito por el, el el hemisferio eh, por el oído izquierdo, y lo que hace suponer es una simetría hemisférica. Bueno, de acuerdo a los objetivos que planteamos nosotros para nuestra investigación, como también al, al análisis que hemos llevado, eh, los resultados dan cuenta de diferencias significativas de rendimiento en la mayoría de las pruebas eh, comportamentales y de procesamiento auditivo central que hemos estado aplicando, expresadas a favor del grupo de niños con entrenamiento musical que si, asisten al Instituto de Niños Músicos Everdiel. Por otro lado, haciendo un análisis de eh, la prueba eh, de lateralización y localización de la fuente sonora y un mayor índice de respuestas correctas en cuanto a, eh, al criterio de normalidad, hace presumir que el entrenamiento eh, musical eh, brindaría un mejor desempeño en situaciones que involucren nociones y habilidades de ubicación eh, espacial. Por otra parte, analizando los resultados de las pruebas de aspectos temporales y de ordenamiento eh, temporal, lo que nosotros podemos eh, suponer es que los niños con entrenamiento musical tienen mejores habilidades auditivas relacionadas a la memoria verbal y a la recuperación inmediata de secuencias auditivas. Eh, esto también está contrastado en función de, de otras antecedentes investigaciones que eh, sostienen nuestro marco teórico en el que también se valoraron, digamos, grupos de músicos y no músicos, eh, y uno podría suponer que esta habilidad para eh, mejor, esta mejora en la memoria verbal implicaría también, de alguna manera, una mejora en cuanto al desempeño en la comprensión del lenguaje ya que eh, se pone de relieve que la capacidad de poder almacenar secuencialmente más elementos críticos permitiría poder desempeñarse mejor en, en órdenes verbales que requieran eh, el análisis y la retención y este, eh, la comprensión de más elementos críticos. Eh, a su vez, este, los, los resultados obtenidos nos permiten eh, conjeturar que los niños con eh, MOV tendrían mejores habilidades en relación a la discriminación de los aspectos suprasegmentales del habla en cuanto a intensidad, duración eh, y, y, y frecuencia y que de alguna manera eh, eh, tienen sus consecuencias en, en la percepción del habla y la discriminación de determinadas claves lingüísticas. Esto en relación a las pruebas de eh, patrones de duración y de frecuencia, eh, donde al igual que en otros antecedentes y en otras investigaciones, se sostiene que los músicos, los, las, las personas con entrenamiento musical, eh, tendrían este, una codificación de los armónicos un poco más sólida y más precisa en cuanto a la posibilidad de discriminar sonidos que son eh, relativamente similares. para bueno, en cuanto a la percepción emocional del habla, eh, supone, eh, en relación a, digamos, al... A las habilidades musicales, eh, en cuanto al reconocimiento de propiedades acústicas y fonéticas como son el timbre, la intensidad del tono y la duración, eh, que el grupo de niños con entrenamiento musical se verían beneficiados en los procesos lingüísticos y de comunicación para la percepción de eh, la intencionalidad del mensaje y poder captarla, digamos. Haciendo un análisis en cuanto al índice de respuestas que obtuvimos eh, por parte de... Eh, los niños en la prueba de dígitos dicóticos, eh, en ambos grupos se observó un mejor nivel de respuestas dado por el oído derecho, lo cual eh, hace suponer una ventaja del oído derecho y por consiguiente la intervención eh, eh, del hemisferio izquierdo en el procesamiento del lenguaje tal como lo plantea Kimura. Por otro lado, analizando eh, la prueba de dígitos dicóticos en la modalidad de escucha libre para el grupo de niños con entrenamiento musical, donde tuvo un mayor índice de respuestas donde tuvo un menor índice de lateralización y fue mucho más homogénea, se puede observar, eh, podríamos suponer que presentan un menor índice de lateralización por la participación equilibrada eh, y simétrica de ambos hemisferios, digamos, desarrollando conexiones interhemisféricas y también redes neuronales más extensas y eh, bilaterales. Bueno, ya arribando a las conclusiones de nuestra investigación, eh, lo que podemos determinar en relación al entrenamiento musical y en función de los resultados obtenidos de las pruebas aplicadas es que eh, habría diferencias significativas a favor de los niños con EMUF, eh, diferencias que darían cuenta de un mejor desempeño de estos niños en tareas que implican habilidades de procesamiento auditivo central y habilidades que a su vez están asociadas con, con otras como la memoria verbal, la posibilidad de recuperación inmediata de secuencias auditivas, habilidades que tienen que ver con eh, eh, la, la posibilidad de, de comprensión lingüística y de tareas que están relacionadas a la discriminación de los aspectos suprasegmentales y eh, los aspectos fonológicos del habla, eh, que permiten también aportar significado y comprensión a los mensajes lingüísticos y por ende, eh, y en consecuencia tendríamos mejores desempeños en relación a habilidades y a posibilidades de comunicación. Eh, entendiendo que eh, a partir de nuestra investigación la educación formal de la música desde edades tempranas, sostenida en el tiempo eh, y de manera formal y sistemática favorece el desarrollo de el, y el funcionamiento del sistema nervioso central en relación a las posibilidades de plasticidad neuronal ya que se verían cambios a nivel no solo de la estructura, y esto en función de otros antecedentes de otras investigaciones que refieren en, en neuroimagen, y, si, y también en relación a funciones, digamos, de, del sistema nervioso. Bueno, como un crecimiento de la disciplina y un aporte que podemos hacer desde nuestra área, eh, basándonos en la revisión de recopilación bibliográfica que dan sustento a nuestra investigación, eh, dan cuenta de pocos estudios y artículos publicados científicamente en nuestro país, por lo cual eh, nos pareció importante eh, poder sumar información en el área y colaborar con el crecimiento de la disciplina en el ámbito científico. Por otro lado, eh, también se afirma el uso del entrenamiento musical como un recurso para la rehabilitación de determinadas patologías, debido a eh, los beneficios que el entrenamiento musical tiene en determinadas áreas como son la memoria, el lenguaje, la atención eh, y la comunicación. Y por último, se reconoce, si bien no, no, nos, no nos basamos nosotros en nuestra investigación, pero sí teniendo como fundamentos eh, investigaciones anteriores, se reconoce la educación musical como un factor de protección sobre el deterioro cognitivo, pudiendo ser interés para futuros trabajos de investigación. Y entendiendo que nuestra investigación eh, estaba, digamos, contextualizada en el, dentro del ámbito educativo, lo que podemos concluir es que la educación musical promueve la adquisición y desarrollo de habilidades cognitivas, de memoria, de atención, que son habilidades que también se ponen de relieve en los procesos pedagógicos de los niños. Por lo tanto, consideramos que incluir la enseñanza formal de la música en programas que estén articulados a las currículas de, la, eh, de currícula educativas de, de, de la educación formal eh, permitirían eh, eh, proponer a la música como una estrategia que eh, facilita y promueve las habilidades eh, auditivo-cognitivas en los niños en sus periodos críticos de desarrollo. Y eh, también destacar la importancia eh, de eh, la fonaudiología y el aporte que puede hacer la disciplina de la fonaudiología dentro del ámbito educativo, propiamente dentro de los gabinetes escolares a partir de prácticas que promuevan habilidades auditivas en los niños, en nuestro caso relacionadas al entrenamiento musical, que permiten de alguna manera y que repercuten en las habilidades de, y desarrollo y el rendimiento de habilidades lingüísticas en relación a la comunicación y a los procesos de aprendizaje cognitivos de los niños dentro del ámbito educativo. Bueno, para finalizar nuestro trabajo, eh, tuvo para nosotros algunas debilidades y fortalezas, dentro de las debilidades que nosotros consideramos, eh, hacemos foco, por ejemplo, en las condiciones de trabajo de campo, en relación eh, para la toma de pruebas auditivas, ya que al realizarlo dentro del, del ambiente educativo, digamos, y de las escuelas donde asisten los niños, no cumplían, digamos, las salas, que si bien eran bastante silentes, con las condiciones, digamos, acústicas necesarias. El recorte de la totalidad de las baterías utilizadas, ya que no se implementó en alguna de las pruebas la totalidad debido al tiempo que indicaba y la demanda de atención por parte de los niños, y teniendo en cuenta lo mismo que se realiza dentro del ámbito educativo. Y por último, un estudio limitado de muestra, que si bien eh, nuestra investigación, digamos, eh, pudo recabar y pudo demostrar diferencias a favor del grupo de niños con entrenamiento, se podía aplicar en otras instituciones y ampliar la muestra eh, que nosotros veamos referidos. Bueno, en relación a las fortalezas de nuestra investigación, consideramos que la investigación permite reconocer los beneficios del entrenamiento musical formal, dado que obtuvimos en las respuestas aplicadas es, diferencias significativas a favor del, de los chicos con entrenamiento. Eh, y si bien tuvimos que hacer algún recorte en las baterías utilizadas, lo que consideramos como fortaleza de nuestra investigación es que pudimos hacer una valoración y utilizar varias pruebas comportamentales que evalúan distintas habilidades de procesamiento aditivo central y no es que nos focalizamos solo en una. Eh, además, eh, creemos que podemos contribuir o esta investigación de alguna manera puede contribuir o ser un puntapié inicial para contribuir al crecimiento de la disciplina en relación a investigaciones de procesamiento aditivo central en Argentina, ya que a nosotros también se nos dificultó conseguir material de lectura y de estudio para, eh, eh, en nuestro, eh, de nuestro país. La mayoría de las investigaciones son este, de otros países. Eh, y por último, creemos que la investigación, al haber estado enmarcada dentro del ámbito educativo, también eh, permite que eh, los horizontes, digamos, de la disciplina de la fonobiología puedan también eh, correrse un poco del ámbito de la salud e ingresar al ámbito educativo y hacer los aportes que la fonobiología puede este, otorgar a dentro de las escuelas. Este, bueno, finalmente, agradecer mucho a todos los que nos acompañaron ya no sé si es largo o larguísimo el proceso sí. que, que tuvimos, pero bueno, gracias.